La Estación Espacial Internacional es un centro de investigación que está orbitando alrededor de la Tierra. La estación es la estructura más grande en órbita. Pesa más de 420 toneladas y mide 108 metros de largo y 72 de ancho. Está compuesta por algunos módulos presurizados y otros no. El primer módulo, el módulo Zarya, que significa amanecer, se puso en órbita en 1998 y sus primeros habitantes subieron en el año 2000 con el envío del módulo Zvezda, que debía haber sido la continuación de la estación MIR rusa y que permite dormir a dos astronautas en su interior. Está dividida en dos grandes bloques, una parte completamente rusa y otra estadounidense, compartida por otros países y agencias espaciales, la Agencia Espacial Europea, la japonesa, la canadiense, además de algunos contratos con Brasil e Italia. El modo Unity, lanzado en 1998, es el que une las secciones rusa y estadounidense. El módulo Destiny, acoplado en 2001, fue el primer laboratorio permanente de NASA en el espacio desde que se abandonó su estación espacial Skylab en 1974. Este módulo tiene una ventana para obtener imágenes de la Tierra desde ella. Para permitir los paseos espaciales, en 2001 también se acoplaron los módulos exclusa Quest John Airlock estadounidense y Pierce ruso. Más tarde, en 2009, los rusos también enviaron un módulo idéntico a Pierce, pero esta vez situado para poder salir hacia el cénit, en dirección contraria a la superficie terrestre. El módulo de laboratorio Columbus, acoplado en 2008, es la mayor contribución de la Agencia Espacial Europea. Los japoneses, por su parte, enviaron su laboratorio Kibo en 2009. Estos laboratorios y el estadounidense se conectan a través del módulo Harmony, lanzado en 2007, que contiene dormitorios para cuatro astronautas. En 2010, la Agencia Espacial Europea también envió un módulo Cúpula, llamado Cúpula, que permite tener una visión panorámica del exterior. Existen otros módulos, por ejemplo el Tranquility, construido por la Agencia Espacial Europea para NASA y lanzado en 2010, que tiene sistemas de control ambiental y soporte de vida. Los módulos Leonardo y Rasbet se utilizan de almacenaje en el sector estadounidense y ruso. Este último también se utiliza como sistema de acoplamiento de naves visitantes. Por último, el módulo Bigelow es un módulo inflable experimental acoplado en 2016 para probar este nuevo sistema de transportar módulos habitables sin inflar e inflarlos in situ. La estación espacial da una vuelta a la Tierra en lo que dura un partido de fútbol, unos 90 minutos, y está situado a unos 400 km de altura, es decir, muy cerca si lo comparamos con la distancia a la Luna, que está unas mil veces más lejos. Si quieres comprobar que realmente está allí, solo tienes que consultar cuándo pasa por encima de tu lugar de residencia al amanecer o al atardecer para poderla ver como un punto incluso a simple vista. Para hacerlo, existen diversas aplicaciones de móvil y páginas web que te pueden proporcionar estas predicciones. Es un laboratorio que se beneficia del ambiente de microgravedad y de alta radiación que hay en órbita para hacer experimentos de biología, medicina, astronomía, creación de nuevos materiales, observación de la Tierra, detección de materia oscura... Permite la estancia de hasta 6 astronautas, aunque normalmente hay 3 que son reemplazados cada pocos meses. Más de 200 astronautas han subido a la estación espacial. Entre ellos, ha habido incluso unos pocos turistas espaciales pagando su ticket por subir a la estación espacial. El primero de ellos fue Dennis Tito, que en 2001 pagó 20 millones de dólares por subir 6 días. Al estar habitada, hay que controlar e intentar evitar los efectos de estas condiciones de microgravedad sobre los astronautas. Por ejemplo, al estar más ligeros, los músculos de los astronautas no tienen que hacer la misma fuerza y e van perdiendo volumen. Además, también pueden presentar descalcificación de sus huesos, es decir, osteoporosis, al no tener que soportar el mismo peso. Investigar estos efectos puede ayudar a entenderlos mejor y encontrar soluciones que después puedan ser aplicadas a nuestra vida diaria. La comida de los astronautas se sube en bolsas, más ligeras que las latas. Como en microgravedad el sentido del gusto disminuye, esta comida suele estar más especiada que la normal. La fruta fresca y los vegetales necesitan enviarse periódicamente en naves de suministros. Las bebidas se envían en forma de polvo deshidratado, que una vez allí se vuelve a hidratar con agua. Los astronautas no tienen ducha allí, sino que se lavan con una pequeña manguera y con toallitas húmedas. Tienen dos lavabos en la estación, que consisten en aspiradores con boquilla adaptable para hombre y mujer. Los residuos líquidos se recuperan en el sistema de reciclaje de agua. En cambio, los residuos sólidos se almacenan y finalmente se envían a la Tierra para que se quemen en la reentrada en la atmósfera. Así pues, si alguna vez veis una estrella fugaz, quizás sea debida a unos residuos de astronautas. La Estación Espacial es un proyecto de colaboración internacional que permite hacer experimentos imposibles de hacer desde Tierra y disfrutar de sus beneficios en nuestra vida diaria.